Lo primero que voy a hacer es cambiar el diseño. Voy a quitar cosas que no me gustan. Aquí en el fab y con el icono que se mostrará aquí arriba, si quiero buscar un icono diferente a la B de Blogger, pues lo puedo buscar y añadirlo. Lo siguiente que voy a quitar es la barra de navegación, que es esta barrita que aparece arriba para buscar otros blogs, y ir a siguiente blog, que no siempre nos interesa. Si le doy a vista previa pues eh, es esta barra de aquí arriba, esta zona de aquí arriba, pues a lo mejor no lo queremos eh, y además pues añade cosas que, pues que nos pone Well porque, porque quiere. Bueno, pues lo puedo editar y decirle que no me muestre nada en la barra de navegación y ya estaría. En la cabecera también puedo modificarla, añadir una imagen de fondo y por una descripción del blog Y por una imagen, bueno, voy a poner una desde una URL, por ejemplo esta de aquí, que aparezca detrás del título de la descripción. Es un ejemplo, no, no creo ni que quede bonito, pero bueno. Pues ahí estaría, nos añade la imagen y bajo nuestro blog la voy a quitar porque bueno, era una prueba, habría que buscar pues una imagen que sea estrecha, que se adapte un poco a la cabecera. Así que de momento no le voy a poner nada. Eliminar imagen. También puedo poner reducir hasta ajustar, que a lo mejor pues lo deja un poquillo mejor. Pero bueno, en cualquier caso mejor la quito. Bien, la parte principal... Aquí sería el blog como tal, puro y duro. Cuando creamos entradas, pues van a aparecer aquí en orden inverso a, a cómo se crean. Y aquí puedo cambiar la configuración, pues eligiendo qué es lo que queremos que se muestre. Pues si queremos que tenga más un aspecto de sitio web, pues lo que habrá que hacer será quitar opciones como quién ha hecho la publicación, en qué fecha. Esto ya va sobre gustos. Yo voy a quitar todo, los comentarios, voy a dejar solo las etiquetas y la edición rápida, incluso bueno, podemos permitir que se comparta lo que ponemos en el blog en redes sociales o no, la ubicación. Yo voy a dejar solo estas tres, pero va sobre gusto. Si entrada 7 me parece excesivo, entre 3 y 5 está bien, voy a poner cuatro entradas que se muestran en la portada porque si hay muchos vídeos, eh, muchos elementos, imágenes con que ocupen bastante lo que va a hacer es que el blog tarde más en cargarse. Entonces cuatro entradas para mí está bien. Guardo la disposición para que se guarden los cambios que he hecho. Y luego aquí en la parte derecha, pues el archivo del blog se suele poner los datos personales, pues si queremos que aparezcan o no nuestros datos. Sería esta parte de aquí, pues yo a lo mejor no quiero que nadie queda mi perfil desde el blog. Eh, o que no aparezca tan visible pues lo puedo eliminar y en cambio voy a añadir otros gadgets que me parecen interesantes bueno pinchando en editar lo que hago es que elimino este gadget lo elimino si me arrepiento siempre lo podré añadir otra vez voy a añadir un buscador y una nube de una nube de etiquetas ¿Vale? Búsqueda de blogs Aquí hay un error. Voy a poner buscar en este blog que se entiende mejor. Voy a añadir otro gadget que se llama páginas. Etiquetas, perdón. Que lo que me permite pues, es crear una nueva de etiquetas. Lo voy a ordenar por frecuencia para que aquellas etiquetas que aparezcan más veces aparezcan primero y en no un tamaño más grande. Voy a ponerlo en forma de nube. Bueno, es pues una disposición interesante. Y las etiquetas las voy a poner debajo del buscador. Se hace simplemente arrastrando. Guardo la disposición. Y aquí en la vista previa pues, nos aparece ya el resultado pues la zona de búsqueda, la zona de etiquetas como no hay nada creado no aparece nada y en el archivo del blog tampoco. De esta forma pues tengo aquí un aspecto eh, pues bastante parecido pues a un sitio web. Me voy a añadir un menú, además lo voy a poner en, en esta zona que viene aquí abajo que se llama cross column 2 eh, pero como no tiene la opción de añadir gadget, lo que voy a hacer es crearlo en la parte de multicolumnas y arrastrarlo hacia aquí. Bueno, pues añado arriba el gadget multicolumnas. Este gadget se llama páginas. Y me va a permitir crear un menú. Vale, título. No pongo nada. De momento tengo la página principal. Que le voy a cambiar lo que se muestra y voy a poner eh, inicio. y lo guardo y ahora ya lo voy a arrastrar al cross column 2 guardo la disposición y con esto pues voy a tener aquí arriba me va a aparecer un menú en el cual puedo poner pues aparte de la página de inicio puedo poner um, páginas ¿vale? que son eh, pues como documentos de texto en los cuales muestro lo que yo quiera y también puedo poner eh, el blog filtrado por etiquetas. Así queda bastante juego este gadget. Y de esta forma, pues queda nuestro blog bastante bien.